Ser o no ser, he aquí el problema, ¿qué es más elevado para el espíritu? Sufrir los golpes de la insultante fortuna o tomar las armas contra todas las calamidades y haciéndoles frente a acabar con ellas. Morir, dormir, no más. soñar. Sí, ahí está el obstáculo. Pues cuáles serán los sueños que tengamos en aquel sueño de la muerte cuando nos hayamos liberado de la herencia de la carne. Porque ¿quién soportaría los azotes del tiempo, las ofensas del opresor e injuria del soberbio? las vejaciones que hacen indigno al mérito paciente, los tormentos de un amor desdeñado cuando podríamos concluir todo con un simple puñal, fatigado de todo invoco al descanso de la muerte, viendo al mérito nacer mendigo, la miserable inulidad rebosante de alegría, la más pura fe indignamente colocada y el honor vergonzosamente mal colocado, la justicia perfecta, la injusta desgracia, la castidad virginal brutalmente prostituida, el poder paralizado por una fuerza torpe, el arte amordazado por la autoridad y la tontería en son doctoral censurando al talento y el bien cautivo sirviendo al mal, su señor, y sin embargo ese algo tras la muerte nos paraliza, y tareas de gran altura y peso, así consideradas, se desvían y ya no merecen el nombre de acción. Fatigado de todo invoco al descanso de la muerte, quisiera abandonar al mundo, si no dejara solo a mi amor, y así la conciencia, Hace de todos nosotros los cobardes. Sí, de todos nosotros unos verdaderos cobardes.